Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras tra Lara, vamos a contar mentiras tra Lara, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas tralarán, por el monte las sardinas tralarán, por el monte las sardinas. Salí de mi campamento, salí de mi campamento. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a la inauguración del muro. Domingo 27 de octubre. Domingo 27 de octubre es un gran día para el barrio de Uxera. Porque hoy se inaugura el gran muro. Eh, pues mira, yo he venido eh, en 82. Con 20 años me trajo una, una boliviana que era madre soltera. Tenía un niño aquí y la madre estaba allí en Bolivia. Entonces en Bolivia pues ha, ha salido en la, en la radio, en la en Radio Caranave, se necesita una persona responsable para mandar al exterior. Y entonces, pues claro, preguntar a tal señora en el mercado y fui a preguntar, yo, yo estoy interesada en ir. Y entonces me compró pasaje y he venido en Iberia. Y claro, allí yo, como yo soy del campo, y entonces estoy acostumbrado a vivir en, en unas casas grandes en el campo, siempre ya son casas grandes y al aire libre y tal. Entonces, pues aquí una vez que he llegado a un piso pequeño y tal, pues... Eh, eh, no sé, era muy triste para mí. Lo que me mueve en última instancia es que no había sitios donde yo me sentiera cómodo, o sea, más que no sentirse cómodo es que no había sitios donde yo pensara que podía eh, aportar, que no podía intervenir. Yo he intervenido y soy activista, un militante comunista de Martes de los 16, 17 años, sales de ser un estudiante ya en todo el mundo, perdón. Tu relación es diferente, ¿no? con los activismos, por así decirlo. Para mí, las asociaciones vecinales seguían siendo una cosa un poco leja, ajena y viejuna. No quería entrar en la liga profesional de señores mayores y señoras mayores de las asociaciones vecinales, pese a que ahora estoy contentísimo dentro de ellas. ¿no? Nunca había, siempre había participado en espacios, siempre había aportado, a veces pues, significativamente, por así decirlo, ¿no? las asociaciones estudiantiles lo que fuera, pero nunca había creado un proyecto, un proyecto es una cosa bastante más seria. Pero no, no, no os hagáis ilusiones. Sí. No, no, no, que la fiesta es la inauguración del muro. ¿La inauguración, inauguración del de muro? muro. La primera era romper el dibujo y olvidar sus planes de meter cosas dentro de ese muro. Y la segunda era seguir intentando dibujar. Nuestro objetivo de Bolivia Sin Fronteras es enseñar a nuestros niños la cultura de todos los países. Imagínate, ahora mismo, nosotros, tantos años que se ha creado la asociación, desde 2006, estamos en la calle. Nuestro espacio es Parque Paradolongo aquí en la sombra, en invierno, pasando el frío. Entonces, claro, nuestros niños, las mamás dicen, ah, dicho, van a practicar en aire libre, pues no, quieren centro, pero es difícil tener el centro. Y claro, si llegan a abrir a este centro para nosotros, pues estaría genial para todos nuestros niños. Porque Al final, nuestros niños es el futuro. Al final, pues hemos conseguido. ¿Quién nos iba diciendo que íbamos a conseguir el vuelto comunitario? Porque el ayuntamiento, estamos reconociendo su propiedad pública, entonces, pues estamos inscritos en, en participación ciudadana. La, la verdura se llama Baichai. Baichai. Bai bai y luego hay la variedad se llama y también muy bueno. Es fácil plantarlo y luego es muy preparar también muy fácil. Es bueno para la salud, eso es importante. Somos beneficiarios del huerto comunitario y al lado de la comisaría está Rafael Ibarra. Hay que poner agua, ¿sabes? La asociación tiene que poner agua porque ellos están haciendo ejercicios, están bailando, tienen sed. No, no, no había agua, nada, y claro, viajando por aquí y ganando premio, pero para los bailarines no había nada. Y entonces hemos empezado así, ya en carnavales, ya, ya luego en el barrio, y así se creó la asociación. Digo, para, para todos aquellos que quieren bailar, y cada vez cuando hagamos pasa calle que tenga su, su defregerio. Eh, pues mira, ahí en el barrio está mi hijo, que está ahí en el barrio, Vive y mi hija está en Londres. Yo voy cada año a visitar a mi hija y a disfrutar de mi nieto. ¿sí? <risa> previendo un poco es cuando estos nexos van a ¡Este evento sin igual! ¡El Muro de Lucera! ¡Chicos! ¡Andeja, mi niño! ¡El vampiro de Lucera! acompañados durante muchísimo tiempo y que ya lleváis esperando este día también mucho tiempo un muro un muro, pues, un muro de un color de un color gris perla ¿eh? eso no es un color gris perla un color, un color gris cemento y además es es verdad con un toque grafitero moderno típico de la arquitectura moderna eso no es eh, he pensado siempre para los más jóvenes ¿eh? qué maravilla de muro ...placa conmemorativa del plano de un teatro. Pues llevamos 25 años de lucha eh, en el Lima que ahora se llama otro nombre, pero bueno. Entonces, estas, esto es una remodelación que se hizo mmm, con los 27 barrios de, de todo Madrid. Y esto es un equipamiento que entraba dentro del, del plan de la vivienda. Entonces, eh, nosotros empezamos a hacerlo, bueno, se empezó a construir, pero dio en quiebra la empresa porque quería más dinero. Entonces, a Libirma no se le ocurrió otra cosa nada más que cerrarlo. Hemos mantenido montones de reuniones con el IBIMA, montones, montones, montones, pero muchísimas, con el Ayuntamiento eh, y nos han hecho por pues, caso omiso eh, Siempre lo mismo que han dicho ellos, que no había dinero, que tal, pero el dinero tenía que estar, porque si este teatro se empezó a construir, se dejó a la mitad, ¿dónde está el dinero? No se lo carían con él. Pero el caso que nosotros, el barrio sigue pidiendo su teatro, pedimos eh, que se haga, si no se puede hacer, solamente teatro, porque a lo mejor no es necesario solamente un teatro. En los momentos menos que la juventud estuvo conectada políticamente, digamos, con el, el ámbito directo del barrio o los barrios, hablando sobre todas las ciudades, han sido los momentos de creación de las ciudades, más bien de recreación de las ciudades en los años 70 y 80, de, sin infraestructura, sin... sin eh, sin hormigonados, sin asfaltados, sin ningún tipo de cosas, pues se constituyen en ciudades de verdad, o sea, en, en partes de la ciudad de verdad, en este caso de Madrid, ¿no? O sea, cuando hubo una lucha así muy clara por centros juveniles, por empleo juvenil, por cosas así, ¿no? Es el el tema del, de la cultura y el orgullo de barrio, que es, siempre ha estado, que es, ha existido en, en Madrid, por supuesto, pero yo creo que se ha puesto bastante moda en los últimos años. Guatemachá no son clase de boxeo, por supuesto, son espacio participación juvenil, que se da en muchos niveles. ¿sabes? Pero también es un espacio conexión y no solo de este grupo con el resto del barrio, sino de la zona vecinal con el resto del barrio. Porque sí que es un espacio en el que se puede refugiar bastante gente. Sales y hace falta un plan integrado eh, juvenil de empleo formativo y otras tantas cosas para que los problemas se, se resuelvan, pero no se deja en maquillo es, en ese tiempo. Estoy hablando sobre todo en distritos más trabajadores, ¿no? Eh, es un cóctel el hecho de que haya pues, gente trabajadora local y gente trabajadora fuera, sobre todo si hay una cierta un cierto diferencia de edad, porque no son hábitos muy diferentes. Y creamos o no, la actitud, las actitudes de poder y también la, la, la detención real de poder, tanto a nivel de asociaciones como un poco más económico y real, las tienen las que no hombres blancos, por muy trabajadores o por un poco más de otra clase social que sean, por las que no hombres blancos, ¿no? y a cualquier tipo de de situación en sus plazas en sus calles que lleven otras personas, otras familias, juventud y tal, pues se olvidan de que ellos estaban eh, pf, tirando, tirando burros de, de, de, de cartas en marcha, que eso es bastante más problemático que dar un balonazo, ese tipo de cosas, ¿no? todo el mundo se olvida de que, hay, de que fue un joven. Bienvenido con el casco azul al Noa. con mucho cariño, mucha deportividad y mucho amor. Vamos a intentar en guardia tocar el hombro en la otra persona, ¿vale? Para aprender también el, el tema de esquivar y el movimiento, ¿vale? Teatro joven, Música, conciertos, espacios de igualdad, teatro clásico, cine de multisala, espacios para asociaciones de vecinos del barrio, animaciones para niños, huerto en la azotea, sede de teatro social de Madrid, ¿por qué no?, baile para mayores, espacios de crianza, charla sobre tenencia responsable, actividades extraescolares, que se restaure el antiguo teatro, festival de narración oral en Usera, Espacio para recolectar las historias del barrio de Usera, donde crear y proyectar documentales sobre la historia del barrio. Lugar de exposiciones artísticas. Sala de juegos gratuita para niños. Estas son algunas de las propuestas, estoy seguro que hay muchísimas más. En esta lucha que llevamos ya 25, 26 años ya, luchando por este, por este local, ¿Eh? Y vamos a ver qué va a pasar pasado mañana, que tenemos una reunión en el Edidima, a ver lo que nos dice el, el director de Edidima. Muchas gracias, ¿eh? que ha sido, creo que lo habráis pasado muy bien ¿eh? Eh, en esta placita tan pequeña, que luego será más grande cuando hablan eso. Y simplemente para cerrar, Roberto Mayalen y yo... Olga y toda la gente de Calatea con Intermediado que han estado haciendo este proyecto, con Ex Límite, con Bolivia Sin Fronteras, con Guantes Manchados, con La Unión, con la Asociación de Mendrales. Queríamos daros las gracias porque esto no es una cuestión política, esto es una cuestión política en el sentido de toda la gente, es una cuestión social y es algo que nos merecemos todas. Entonces, gracias por eso. Decía tirarle piedras y caían a bella nuestra lara, y caían a bella nuestra lara, y caían a Con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces.